¡Hola! Bienvenidos a Bebés Victoria. ¿Qué tal? Ahora os vamos a presentar el carrito Duo Veloce Modular, es de la prestigiosa marca Pec Perego, es un sistema de dos piezas, siendo el cochecito de bebé ideal, ha sido fabricado en Italia y su diseño y características se mueven en sincronía con tu estilo de vida, con movimientos ágiles y veloces, ligereza y una experiencia de conducción inéditas. Con tan solo 51 centímetros de ancho, pasa por cualquier sitio y además supera con creces la prueba del ascensor. Cierre súper compacto. Amplio y cómodo capazo. El descanso del bebé es fundamental para su bienestar. El capazo cuya grande se adapta al crecimiento de tu bebé gracias a todo el espacio del que dispone para respetar sus necesidades. El cómodo colchón es como un abrazo extra. Paseos cómodos todo el año gracias a la capota de tela con protección ultravioleta 50+, más y a la visera para proteger a tu bebé del sol. ¿Hace demasiado calor? Puedes levantar una sección de la capota y descubrir la red de ventilación. Cubre pies de confección exclusivo. El práctico cubrepies cuenta con elegantes detalles de confección, y protege a tu bebé incluso en los días más fríos. Gran espacio y comodidad. Silencio, hay alguien durmiendo la siesta. Tu bebé se merece el mejor descanso. El amplio tamaño de cuya grande es el ideal. El respaldo y el apoya piernas, regulables de forma independiente, mantienen al bebé en la posición ergonómica óptima tanto cuando está despierto como durante la siesta. Asa de transporte integrada. Elegante y práctica asa de transporte integrada de piel sintética. Puedes bajar la capota con una sola mano, incluso mientras llevas a tu bebé en brazos. Cuya grande también en casa. Enganchada al accesorio Home Stand, de venta por separado y así se convierte en una excelente solución para disfrutar de unas dulces siestas en casa. Silla de paseo ahora es más ágil, veloz y ligera con cierre súper compacto. Está homologada desde el nacimiento, asiento reversible y tan solo 10,7 kilos de peso. 51 centímetros de ancho, capaz de superar también la prueba del ascensor. Ruedas de primera calidad, agilidad en todos los terrenos confort extra desde el nacimiento. la estructura del asiento de material flexible garantiza una mayor comodidad en los paseos desde el nacimiento hasta los 22 kilos tiene ajuste del respaldo en varias posiciones y ofrece un confort extra desde el nacimiento la estructura del asiento de material flexible garantiza una mayor comodidad en los paseos desde el nacimiento hasta los 22 kilos unos 3 años y medio el ajuste del respaldo permite reclinar en varias posiciones. Ruedas de primera calidad. Ruedas esculpidas Shoft Ride. Suspensiones con muelles visibles y cojinetes de bolas para una conducción ágil en todos los terrenos. Puedes ajustar las ruedas delanteras a fijas o pivotantes. Ruedas reflectantes para una mayor visibilidad incluso de noche. Cómodo freno centralizado. Practica empuñadura ajustable. Agilidad de conducción incluso con una sola mano. Y máximo confort gracias al revestimiento de piel sintética. Múltiples ajustes de la empuñadura del carrito, para padres de cualquier altura. La posición alta es muy útil se recoge y así se puede ahorrar espacio, cuando sea necesario, por ejemplo, en el ascensor. Cierre centralizado. ¿Por qué agacharse? La silla de paseo veloce se abre y cierra con una sola mano, y desde un único control centralizado en el asa, para que nunca tengas que agacharte. Cuando la cierres, te sorprenderá. El espacio que ocupa cuando está cerrada es mínimo. Con el asiento enganchado en ambas posiciones. Se mantiene de pie sola y el asiento se mantiene compacto y protegido para garantizar una higiene óptima. Amplia capota extensible u 50 más. Comodísima y amplia capota extensible para proteger las siestas de tu bebé del sol y el viento. La amplia cesta, de fácil acceso, cuenta con un fondo reforzado con elementos rígidos para poder llevar cargas pesadas. Los acabados refractantes garantizan una mayor visibilidad, para que las salidas nocturnas sean más seguras. Amplio y cómodo asiento que nos ofrece comodidad y funcionalidad garantizadas gracias al amplio asiento, o a los cinturones de seguridad de 5 puntos y la barra frontal de apertura y cierre de piel sintética. Sabias que ahora podrás comprarlo con las mejores condiciones en... BebesVictoria.es. O llamando al teléfono 965 o por WhatsApp 623045009. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias.